Eh, además del ciclón hay algo que quiero decirle la organización mundial de la salud acaba de agregarle otro síntoma más para determinar si hay coronavirus yo le voy a hacer la recomendación yo le voy a decir qué otro síntoma pero muchas veces hay países que yo no le he dado tiempo de ver si por el clima o algo, hay países que quizá, quizá ese síntoma no le da. Pero cuando salen los periódicos, lo primero que hace la gente que comienza, dicen que el COVID cambia el color de las uñas. Pero ¿qué sucede? Las personas que somos ansiosas, me voy a incluir para que no se sientan mal, la que somos ansiosas. lo que antes del COVID, somos ansiosos, hay que tener cuidado con los síntomas. El ansioso de verdad, porque yo soy un ansioso de, de porratico, de embute, pero el que es ansioso, diagnosticado, agregarle síntomas, hay que tener mucho cuidado, porque cuando viene a ver, se hace así, y ¿sabe que comienza a verse? Que las uñas, en verdad, él la ve, él la ve porque el cerebro eh, tiene muchísimas facultades para que lo que tú piense, los ojos puedan hasta verlo tal cual como tú lo piensas. Cuando la ansiedad te hace ciertas transformaciones en el cerebro y no te permite que el cerebro haga sus funciones naturales, normales. Y hay gente que se la ve. In. Qué bueno que la Organización Mundial de la Salud no dice el color que cambia, porque mire, si a la gente dice, el, el ansioso, el nervioso, le dicen que cambia el color azul, pues hace así, ¿sabe qué hace? Que se la ve azul. Si cambia el color y dicen que es amarillo, ¿sabe cómo el ansioso se la ve? Amarillo. Cuando el ansioso le dicen que la tos es parte de los síntomas, ay, compadre, si ese echa un chin de refresco y le cayó una pajita, <coughs> ay, coño, cuidado si es el coronavirus. Y si camina o se descalienta, ya se dice, no, pero yo tengo fiebre. No, pues yo, yo yo, estoy, yo tengo fiebre, yo tengo el COVID, yo tengo el COVID. Y si por la ansiedad, la comida le cae mal y le da diarrea. No, pero yo, yo, yo fui al baño dos veces. Ay, Dios mío, yo tengo, yo tengo COVID, he ido al baño dos veces, estoy flojo, estoy flojo. Los ansiosos. Estas informaciones, lamentablemente, que hay que darlas. Aunque el ansioso se lo lleve el diablo. Hay que darla. Pero yo le pido a, a la gente inteligente. Que ve mi programa. Cuídese de la ansiedad. Que la ansiedad. Puede ser. Uno de los trastornos. Que usted puede imaginarse. De que le falta aire. Yo creo que sí. Que me falta aire. Sí. Entonces usted le manda informe al cerebro. Y el cerebro. Eh, realmente eh, le pasa de la imaginación le pasa al área de la verdad y usted cree de verdad que le está faltando el aire entonces nosotros los ansiosos cuando pase la pandemia vamos a visitar al psicólogo, al orientador al psiquiatra y si el psiquiatra nos tiene que dar un batoncito de un par de pastillas venga remángasela sin, sin dolor ninguno que la psiquiatría está muy avanzada y cuando viene a ver, comienza usted a ver las uñas del mismo color. Esa uña, dale ahí, esa es la que yo amanezco todos los días. Esa fue la que me pusieron mi papá y mi mamá, miren ahí. Entonces, si yo estoy ansioso, no me la veo así, hasta la veo por televisión de otra forma. Entonces, yo le recomendaría a la gente, cuídese de esa ansiedad que ya la Organización Mundial de la Salud dice que, que le cambia el color de las uñas y en la, el color de los pies. Yo recuerdo cuando estaba en la, comenzando el bachillerato, había una maestra, que no voy a decir su nombre, que ya mi querida maestra murió, que esa maestra era ansiosa. En ese tiempo no se conocía los términos de ansiedad cuando yo comencé. Y esa maestra, cuando uno de los muchachos no quería dar clase, llamaba a tres desgraciados. A mí nunca me, me incluyeron en ese grupo, porque de verdad que yo nunca he querido hacerle maldad a los seres humanos. Pero de que gente que quieren hacer eso, pues llamaba a tres, iba uno, profesora, usted se siente mal. Yo, no, yo no, yo estoy bien. A ratito iba el otro. Profesor, ¿usted está, me llama, usted se siente molesta? No, yo estoy bien. Y cuando mandaban el quinto, ya la maestra, ya había que mandar a buscar a la directora, que ya estaba así. Diga a la directora que venga. Y ahí la sacaban, le preguntaban que en ese entonces lo más que se hacía era un, coger un cosito con alcohol y darle a oler a esa maestra se le producía ese fenómeno y hay gente que fácilmente eh, se te produce, le voy a manifestar algo con sinceridad, miren yo andaba con mi hermano, mi hermano menor el doctor Miguel Ángel Taveras andábamos para su finca bajando Entré a una casa que yo tengo más de 20 años comprando torta ahí, torta. El esposo de la señora cuando me ve me dice, pero ven acá por usted si está flaco, a mí. En verdad yo he rebajado, pero he rebajado a propósito. Hasta ahora las indicaciones mías no dan muestra de que exista una enfermedad, sino la disciplina... Haciendo, que no estoy yendo al gimnasio, pero estoy haciendo más ejercicio que cuando es gimnasio. Y comiendo más saludable. Lo lógico es que pueda rebajar. Pues este señor me dijo con tanta fe, así con tanta seguridad. No, no, pero no me gusta verlo así tan flaco. Señores, que yo sentí una gana de engordar. Vea usted la vaina. Para eso se lo cuento para que usted entienda. Cómo el super yo, el super yo, afecta el yo. Porque el super yo no es más que la sociedad. La sociedad. El super yo es la sociedad que influye sobre el yo. Y si tú no andas bien de aquí, te jode. Y vive una vida acorde a lo que quiere el super yo. Hay gente que sale bonito, cambiadito, se ve en el espejo, dice... Yo sí me veo bien hoy. Adiós, carajo. Qué bien. Y al ratito, a las dos esquinas, alguien te dice, tú estás enfermo. Ahí se te jodió la... la conceptuación que tú has hecho. O te, tú tienes conjuntivitis. Tú estabas llorando. Y la gente no estaba llorando. Fue que le cayó una paja y se subió un ojo. Y la gente, si no anda bien emocionalmente cuando viene a ver, comienza a sentirse triste después de ahí. O sea que esa es una recomendación que le hago a ustedes de la realidad que se está viviendo aquí.